Por otro lado, eh, a diferencia de lo que establecía nuestra compañera eh, Carolina, comentario el cual nosotros respetamos en su totalidad, pero que no compartimos, en función de que nosotros entendemos de que para, va, para, como dice específicamente Carolina, para muestra un botón, hay que estar en los colegios electorales, hay que vivir, hay que trabajar en esos procesos para conocer la realidad dominicana en las elecciones dominicanas. Eh, en cualquier eh, escenario, eh, tanto municipales, como primarias, como presidenciales. Y nosotros entendemos que el sistema que se implementó en la República Dominicana es un sistema que agiliza los procesos, es un sistema limpio, porque ya no van a aparecer valijas en los ríos y en las quebradas como aparecía. Bueno, puede ser que aparezcan porque si, si vamos a volver a la boleta, eh, al, al, al sistema viejo, vamos a, a encontrar, y ustedes van a escuchar esas, esas denuncias, de que las, van a aparecer valijas de llenas de boletas en un callejón o en un río tirada. Pero lamentablemente esa es la, la, la dinámica dominicana de, la, de nuestro país. Ayer la Asociación Nacional de Empresas y de Industrias eh, comenzaron una serie de encuentros, adivinen con quién, precisamente con los candidatos presidenciales de la República Dominicana, para mantener la estabilidad política, social y económica de la República Dominicana. Oigan bien, esto solamente lo va a entender el que tiene un poquitico de, de, de, de edad. Y <ríe> hay que decirlo así, me excusan. La Asociación Nacional de Empresas e Industrias comenzó ayer una serie de reuniones con los candidatos a presidente, para mantener, oigan bien, la estabilidad política, social y económica. ¿Ustedes saben por qué? Porque ellos no quieren que suceda aquí por lo que está sucediendo la en Por eso queremos las transparencias sí, en la pero, Junta Central Electoral pero, si para mantener cuenta, la estabilidad. El que pudo ver el discurso de Leonel Fernández anoche, y esto no es contra Leonel, para mí Leonel es un hombre brillante, pero que ha caído muy bajo en los últimos días este hombre ayer pidió 10 auditorías pidió es que no son 10 una... es auditoría a todo el proceso pero, pero, pero, pero, 20, 50, todo el proceso pero Déjame todo lo que para se, que se la use gente ahí entienda. pidió una auditoría al software una auditoría a, a los datos una auditoría a la propia auditoría o sea Leonel, no podemos llegar a tanto vamos a, vamos a ir a elecciones con, con, con, con la boleta y aún así, espérate Carolina uh -huh. aún así, yendo a elecciones con la boleta física ellos, si pierden, van a alegar que le hicieron fraude, que compraron cédula. Todo el mundo compra votos. O sea, Carolina, no te, no, no, no vengas tú aquí a decir que solamente es el oficialismo. El PRM también va a tener que buscar su chelito para dárselo a la gente. Yo no hablo de oficialismo, eh, no, no, Georgiana. No, no, pero no estoy diciendo eso, sino que. No, aquí pero lo, aquí ahorita, no vengas tú, Carolina, a hablar de oficialismo. Yo no hablo de oficialismo. Aquí lo metemos como que es una. ¡Ay! Eh, solamente es el oficialismo. Nunca. Solamente es aquello. No, no. aquí todo el Me mundo. Haya dicho eso. Todo el mundo da dinero en las elecciones porque si tú no das dinero, la gente en la mayoría no votan, independientemente de que la gente tenga ya un candidato elegido, la gente quiere que le den sus 300 y sus 500 pesos, eso es una cultura incluso con la que hay que romper la República Dominicana, es pero eso es, no es que te lo van a ver en el centro, te lo dan, si, si, si no lo pueden hacer en el centro, más para adelante te colocan una casa y ahí, te lo, y ahí lo dan, porque eso es una cadena, lamentablemente, de corrupción que implementaron los propios partidos políticos y que siempre lo han utilizado incluyendo el propio Leonel y que ahora eso lo encuentra malo. Entonces, eh, eh, el discurso debe ser dirigido eh, a tratar de, fo de fortalecer nuestras instituciones, pero el discurso está, está siendo dirigido a debilitar nuestras instituciones. ¿Qué hacemos entonces si no confiamos en la Junta Central Electoral? Vamos a Rusia entonces! ¡Vámonos a Brasil! Hacer las elecciones. ¿Vámonos a, a dónde? ¿A Alemania? ¿A Estados Unidos? Lo único que Esas queremos son es las transparencia. las instituciones que tenemos. Y hasta ese hasta Esa... eso se nos, se nos quiere negar. Sí, pero fueron 11.000 candidatos. Hasta y ninguno eso se quejó, se nos quiere solamente Lionel. Que, en la presidencial que está el problema. Pero bien, eh, ya eso, eso es otro tema. En San Francisco de Macorís, pero antes de San Francisco, quiero eh, hacerme eco de una denuncia que están haciendo algunos moradores del... De el Ayuntamiento de Villatapia, o de Villatapia, del municipio. Resulta que en Villatapia, según me informa nuestras fuentes, el alcalde José Ernesto Abut no ha vuelto al Ayuntamiento, según nos informan nuestras fuentes, que inmediatamente renunció al partido del PLD, no ha vuelto a trabajar al Ayuntamiento. Esto yo no lo puedo asegurar, nuestras fuentes, eh, que son muy buenas, dicen que José Ernesto no ha vuelto y que es lo que está en campaña. Así que un llamado al alcalde, eh, recuérdese que su trabajo aún no termina y según me dicen, el ayuntamiento está prácticamente solo. Eso está a confirmar.